Amigas y amigos de Marihuana Televisión, estamos en San Francisco, California, una de las cunas del cannabis más importantes de todo el mundo. Y hemos venido a conocer la situación actual de la planta y a entrevistar a personas expertas, activistas y cultivadoras para que nos den su opinión sobre la regulación que acaba de entrar en vigor ahora, ahora mismo, en enero del 2018. ¡Entra vídeo! Eso puede ser efectivo que intenta regular o legislar la moralidad privada. El sexo es ilegal en la mayoría de ellos. Todo es ilegal en América. Es ilegal o morales. Es tan simple. Con las campanadas de Nochevieja, California estrenó el mercado de marihuana legal más grande del mundo. Ahora, cerca de 40 millones de personas ciudadanas ya tienen libre acceso a cannabis legal para uso personal. La cuna del movimiento hippie es ahora cuna del cannabis legal. Voy a encontrarme con Nayeli, una compañera de México que va a hacernos el primer tour por San Francisco, en una zona que creo que nos va a gustar muchísimo. se va a reencontrar con su compi mexicana Nayeli. ¿Y dónde estamos Nayeli? En la misma. El barrio Prontanos. latino. Entonces San Francisco <risa> San Francisco es, es, es la ciudad en donde más chinos hay, donde más latinos hay, en donde más inmigrantes hay. Uh -huh. Y entonces hay barrios de todo. Está el barrio ruso, está el barrio latino, está el barrio italiano, y luego está church, que es donde te decía que están todas las iglesias viejas, hermoso, me encanta. Con influencia mexicana. Claro, ¿no? recordemos que. San Francisco era un México. Luego regresamos a ver los murales por allá. En la Mission me quedaba a vivir. Cuántos colores y cuánta marihuana. Aquí es donde hemos quedado también con unos buenos amigos del de Salvador. Hola, soy Jonathan. Aquí les presento Estoy con mi hermano Eduardo. Y sí, también somos como, se podría decir... O marihuanero también. No marihuanero, sino... Soy un uh, aficionado de la marihuana. Lo uso todos los días, uh, si usted puede, cada hora, cada hora de cada día. Ya yeah. cualquier persona que tenga 21 años va a poder uh, comprar marihuana. He estado comprando chocolates, este, sodas, comitas ¿Por qué? Porque mi mamá se estaba poniendo mal. Y mi mamá tenía fuerte migraña. Así fue la razón por que saqué la, la tarjeta aquí en San Francisco. Yo también tuve que sacarme la Medical Car para lo que quedaba de año. Costaba entre 100 y 200 dólares. Con ella los usuarios terapéuticos han tenido acceso a cannabis legal de manera fácil y segura durante los últimos 20 años. Pero eso ya es historia. Solo aquí en la misión es aproximadamente 8 dispensarios que hay en solo en una calle. Aparte los que se piensan abrir otra vez. Mi jefe vendió su restaurante para poner un, un lugar de venta de cannabis. Mi pen. Cada, cada, voy a break rápido y regreso. Y para, para regresar para soportar a cliente. Y tranquilo. Nada, nadie me ha dicho nada por eso. Yo ya sé controlar, controlarme bien. Ya le educan más a uno cuando ya vas a un dispensario y ya te dicen, oh, ¿para qué andas buscando? Uh -huh. Y dice de uno de un solo olor, oh, para alegría o para dolor. Ya tenemos spray, tenemos gotitas, pastillas. Y hablando de dispensarios y productos nuevos, quise verlos de cerca en el más grande y conocido dispensario de California, el Harborside Health Center. Para ello nos desplazamos a Oakland, al otro lado de la Bahía de San Francisco. Estamos en la estación de West Oakland y aquí huele a hierba. En Embarcadero, al sur de Oakland, nos espera Steve DeAngelo, activista de Washington DC pro legalización desde hace más de 20 años y ahora un gran empresario de la nueva industria verde. I became a cannabis activist almost from the time I started using the plant because I understood that this was something I wanted in my life but I didn't want to be a criminal for the rest of my life. Por fin estamos en Harborside. We opened Harborside 11 years ago and it was a very different world that we were living in then. George W. Bush was still president. In five minutes before I was going to open the door for the first day of business I got a phone call from a friend in San Francisco who said the DEA, the federal government, is raiding medical cannabis targets in San Francisco and they're coming to Oakland next uh, but we're still here uh, and we intend to be here for a long time. Well, Harborside is a, uh, is a wonderful place for people who need cannabis because we have about 300 different uh, products that are available every single day. After the first of January, you, anybody will be able to walk up to the door of Harborside and as long as they can show that they're 21 years or older, we will let them in and, and we will serve them. Nobody is going to have to show the medical cannabis identification anywhere. That's done. La marihuana legal es la industria de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Un nuevo mercado legal que en California se estima será de 6 billones para este año, más un billón de dólares en impuestos recaudados por el gobierno. Ya lo dicen, el mundo sigue a ciegas, pero California, it's different. San Francisco es como un nivel cultural diferente. Toda la gente lo ve como malo aquí, la gente gay aquí, la lesbiana aquí, los transexuales, la... Los Latinos, los Negros, los Chinos. Still, to this day, when I go to the East Coast and I walk into a store, I have store detectives follow me around to make sure that I'm not stealing something because they don't like the way that my hair looks. Here, I walk down the street, people go, hey, nice look, I like the braids, right? So it's just a totally different social attitude. And that's what makes California so special is that everybody from all around the world that didn't fit in anywhere else. We all came here and, and we're going to make it work and we're going to create something that's new and powerful like the world's never seen before. Este país, este este lugar de ese país es como más abierto, otra mente más abierta. Ya si fuma alguien aquí, es como oh, anda alguien fumando marihuana o oh, sí, y hasta hasta la broma, "Uy, oh, qué rico, qué rico, ¿dónde estáis." Y los billones recaudados no es lo más importante, lo más importante es When people look at the cannabis reform movement as just a movement to to get people high. No. Actually, our movement is a movement to save people's lives. I mean, what we know is that cannabis prohibition and drug prohibition has been directly responsible for the deaths of 70,000 or more people in Mexico and Central America and that number goes up every single day and it happens in other parts of the world uh, as well. So this is not about just helping people get high. This is about saving the lives of people who are dying in drug war violence. It is about saving the lives of people who have Alzheimer's, of people who have cancer, who have other grave illnesses whose lives can be saved and whose suffering can be alleviated by cannabis. It is about taking out of prison the thousands and thousands of black and brown people who have unjustly been put in there, sometimes for the rest of their lives. So this is not a movement to help people get high. This is a movement to save lives.